Nos encontramos con el profesor Agustín García Matilla, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de Comunicación de la Universidad de Valladolid del, en el campus María Zambrano. Muy buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Eh, profe, eh, queríamos saber, la comunicación y la educación son dos caras de una misma moneda en la sociedad actual. ¿Cuál es la eh, visión sobre esta confluencia? ¿Cuál es su visión sobre esta conferencia? Yo creo que en estos momentos tenemos más oportunidades que nunca para, profesar, eh, para aprovechar los medios de comunicación y los sistemas de información y comunicación como Internet desde un punto de vista educativo. ¿no? En nuestra época, cuando estudiábamos en las facultades de comunicación, era muy difícil acceder a los grandes films de la historia del cine y en estos momentos cualquier ciudadano puede acceder a un banco de imágenes de extraordinaria importancia. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la tecnología evoluciona más rápido que la propia educación, y tenemos que aprovechar esas potencialidades de los medios de comunicación al servicio de la educación. Educar a niños y a jóvenes en la alfabetización mediática no es solo una responsabilidad de la escuela. ¿Cómo han de implicarse comunicadores y responsables de los medios en, la, en esta tarea? Eh, en estos momentos, eh, en las últimas investigaciones que estamos realizando, eh, nos damos cuenta que los propios profesionales de los medios están reclamando una actualización de conocimientos para incorporarse a este mundo de lo digital ¿no? y de eh, predominancia de las imágenes virtuales. Eh, yo creo que es fundamental aprovechar este momento para conseguir una realfabetización, en primer lugar, de los propios profesionales de los medios y, en segundo lugar, de la población en general. En estos momentos hay una crisis también de contenidos, de formatos, en medios de comunicación convencionales, como la televisión y la radio, y las grandes productoras, los grandes medios de comunicación, no han sabido adaptarse a este cambio. Es importante que una, pobl una población más alfabetizada, unos ciudadanos más conscientes de la necesidad de aprovechar críticamente los medios, exijan una comunicación que se aproxime más a las potencialidades de esos medios de comunicación que tienen su base en lo digital. ¿El educomunicador es una figura que suma las capacidades del, del educador y del comunicador? ¿O es una figura nueva que hay que redescubrir y ha de estar presente en la sociedad? Durante muchas décadas, eh, grandes teóricos de la comunicación como Mario Caplún, el propio Paulo Freire, eh, personajes como el propio Agamán Matelar, han reivindicado el que haya profesionales de la educación que aprovechen todas las potencialidades de los medios. Cada vez hay más profesionales del mundo de la comunicación conscientes de que también son educadores. En estos momentos es importante que el sistema de educación convencional, los diferentes niveles educativos, asuman que debe haber profesores especializados en ese campo de la educomunicación, que aprovechen los grandes archivos audiovisuales y multimedia e incorporen de forma transversal a la enseñanza ...esa enseñanza de la alfabetización audiovisual y multimedia. ¿Cómo definiría a un docente prosumidor? ¿Cuáles serían sus competencias? Yo creo que deberíamos volver a esa figura que reivindicó Jean Cloutier... ...que era el del EMIREC. Somos emisores y receptores que debemos ser expertos en el análisis de los lenguajes... ...el conocimiento de las tecnologías, el aprovechamiento de los medios de comunicación... ...y de los nuevos sistemas de información y comunicación y el saber adaptar los formatos de la educación convencional también a las nuevas posibilidades tecnológicas. Yo creo que esa figura de nuevo prosumidor, que, al, a la que se refirió Alvin Toffler, o de Mirek, a la que se refirió el propio Jean Cloutier, es más factible que nunca en estos momentos en la sociedad actual. En el ámbito institucional a nivel mundial, ¿cuáles serían los pasos a seguir para lograr la inclusión de la competencia mediática en la formación de más jóvenes, de estos jóvenes? Yo creo que es importante que el propio sistema educativo piense que debe tratar en todas las asignaturas este campo de la educomunicación. No podemos seguir la misma estrategia que se ha seguido hasta ahora de asignaturas fragmentadas, materias que aparentemente pertenecen al ámbito de las ciencias o de las humanidades tenemos que pensar en un concepto nuevo que es el de las humanidades digitales. ¿Eh? La vida no se divide entre humanidades y ciencias, la vida mezcla conocimientos que tienen que ver con las ciencias, con las tecnologías, con las humanidades, con la literatura, con la expresión oral, con un conocimiento matemático básico, ya Gardner, Howard Gardner habló de que, en lugar de talentos, tenemos inteligencias múltiples. Ya no podemos evaluar a los alumnos exclusivamente por su inteligencia lógico-matemática o por su conocimiento expresivo de la lengua. Tenemos que pensar que el conocimiento individual de cada ser humano es tan importante como el conocimiento del otro, como ese conocimiento empático de las otras personas, y que, esas inteligencias múltiples tienen que servir para ser capaces de analizar la sociedad, de reforzar la democracia y de reforzar también un conocimiento del mundo que sea útil para la vida. ¿no? Quería finalizar con esto. Respecto a la información de los, de los comunicadores en las universidades, ¿cuáles son los puntos fuertes y débiles respecto a la inclusión de la educomunicación en los planes de estudio? El problema fundamental del sistema educativo es que siempre ha parcelado el conocimiento en asignaturas, en materias, en áreas diferentes de conocimiento. Y lo importante es que pensemos que la educación debe ser útil para la vida de los ciudadanos. Yo eh, siempre, en los comienzos de curso, a los alumnos de primero, les pregunto, ¿sabéis reconocer los hitos importantes en vuestras vidas? Ellos responden que en 18, en 19 años no les, no les ha pasado nada importante y al final nos convencemos de que cada una de las cosas, de los hechos, de los hitos que han sucedido en la vida de una persona, son tan trascendentes como lo que haya su podido suceder en personajes históricos a los que analizamos en diferentes asignaturas, ¿no? y por eso es importante que cada ser humano tome conciencia de que es preciso interpretar la vida de cada uno, es preciso saber interesarse por la vida de los otros y es preciso saber, por ejemplo, hacer nuestro propio análisis de consumo de medios y sistemas de información. Igual que llevamos una dieta de nuestros alimentos diarios, intentamos comer lo más sano posible, deberíamos hacer una dieta de nuestros consumos de medios y sistemas de información. Esa dieta mediática nos debería ayudar a conocer el mundo y a ser mucho más cuidadosos de en qué empleamos nuestro tiempo.